Hoy el sector de Ugamba, conjuntamente con otros sectores, decidimos salir a las calles a protestar de manera cívica, pacífica, por entender que las autoridades deben reubicar al sector de Ugamba y a otros sectores que también tienen la misma situación que lo estamos pasando en este momento. A la orilla del río han pasado muchas cosas y no queremos que haya una desgracia para que luego las autoridades vengan como héroes a querer buscarle solución al problema después que se dé. Nosotros queremos que el gobierno se compadece de nosotros, que tengamos una crisis en ese río, de, a la orilla del río. A mí el, eh, cuando María me llevó una casa y ahora se metió el agua y inundó la casa y me mojó todos los tratos. ¿sí? Y no tengo con qué yo trabajo en medio ambiente, pero los veganos no me da para comprar un soldado y para yo salir de ahí. Yo quisiera salir volando de ahí porque...